Hemos revisado exhaustivamente todos los libros y publicaciones y buscado y rebuscado en las más oscuras profundidades de Internet en busca de evidencias de que la homeopatía funciona. ¿Estás preparado? Aquí van todas las evidencias científicas que hemos podido encontrar. Y hasta aquí todas las pruebas que confirman la eficacia de la homeopatía como medicina. Si tú has encontrado alguna más, déjanoslo en los comentarios.